Muy buenos días a todos eh, hoy les voy a hablar sobre la pasiflora es un video que he prometido y aquí estoy probando también unos, una nueva tecnología un micrófono y un, una cámara digital distinta La pasiflora eh, también podía combatir la psicoastenia y quería explicar un poquito qué es la astenia La astenia es un cansancio, una fatiga general sin motivo aparente, es decir, que cuando tú te levantas en la mañana, te despiertas ya fatigado, cansado y con dolores, con terribles dolores al cuerpo. La astenia se divide en dos, es, o este cansancio general, digamos, se divide en dos tipos. La miastenia y la neurastenia. La miastenia tiene carácter físico, eh, un, una situación, digamos, que tomé un remedio que no me hizo bien o que se contrapone con los otros remedios que tengo, son factores externos que no tienen ningún factor emotivo, digamos. También puede ser una mala alimentación, etc. En cambio, la neurastenia se o, o la, la astenia de tipo psicológica tiene un carácter de tipo emotivo, Estoy con angustia porque estoy sufriendo, atravesando un problema grande en mi trabajo, eh, una depresión por eh, divorcio, etc. Ambas son curables o tratables de modo terapéutico con la pasiflora. Eso es algo que se me olvidó decir en el primer video. Yo no soy médico. Mi trabajo en YouTube es 100% autodidacta, me gusta estudiar las plantas medicinales, ya he dado en otro video de mi presentación la bibliografía de los libros que utilizo para estudiar las plantas. Y eso sería todo, <risa> les agradezco, nos vemos en un próximo video, chao.